Gracias, Amado, gracias a Francia, a todo el equipo de producción y gracias a usted que nos está viendo, como siempre. Miren, para hoy quiero primero destacar eh, dos temas, lo de la primera dama eh, y lo de los paraísos fiscales y la reforma fiscal. Miren, la primera dama, ayer, precisamente cuando el presidente estaba anunciando una serie de reformas con miras a, ¿verdad? a mejorar la policía nacional, el desempeño de la policía nacional, Viene la primera dama y le echa un balde de tierra, no, tierra no, de, de cosa sucia, ¿verdad? De agua sucia al discurso del presidente que está hablando de una reforma policial. ¿Por qué viene la reforma policial? ¿Qué es lo que ha motivado la reforma policial? En estos últimos meses, los excesos, los excesos en el comportamiento de los policías es lo que ha provocado, ¿verdad? La, esta reforma, ¿verdad? El, el, el, la situación del del homicidio de los pastores en Villalta Gracia y ahora la muerte de, de la arquitecta que fue la que le, le verdad la gota que rebosó la copa se, esa, esa muerte se llevó al jefe de la policía y provocó naturalmente en el presidente y en el gobierno una reacción inmediata si se está hablando de excesos verdad de reformar la policía para que no cometa tantos excesos no se está hablando de reformar la policía para que investigue mejor ni se está hablando de la policía para que haga otras cosas. No, es por los excesos. Ustedes se fijan. Entonces, ¿qué resulta? Viene la primera dama y dice, quiero ley, orden y macana. Y macana. Cuando tú ves una macana, eso es sinónimo de violencia. Independientemente de que la usen en todas partes del mundo, eso es sinónimo de violencia. Y por tanto, en, un, en una situación... Donde se está hablando de reformar la policía para que sea mejor. No podemos incitar a eso. La macana es sinónimo de violencia. Por eso fue una metida de pata histórica. Como otras veces de la, de la primera dama. Y alguien debería decirle que hable menos. Que hable menos. Es un consejo que le doy. Porque lo que dice no lo hace en función de un razonamiento lógico. sino lo hace en función de decirlo por decirlo. Y es un error. Por otro lado... Hoy me quiero referir a, la, a lo que tiene que ver con la reforma fiscal y los paraísos fiscales. Israel, si me puedo conseguir un poquito de agua, por favor. Miren, yo le pedí a, al economista Fran Tejada que me enviara su opinión como economista sobre lo que son los paraísos fiscales y cuál es su objetivo. Si lo tenemos, yo quisiera escuchar a Fran Tejada, por favor. En consecuencia, si sumamos... El concepto paraíso, que es bienestar, gloria, disfrute, y le sumamos el concepto fiscal. Entonces se trata del paraíso donde los ricos, donde los corruptos, donde los traficantes donde los empresarios que se niegan a pagarle los impuestos a su país se instalan en las llamadas empresas offshore ochor, o offshore y en los que de acuerdo a la legislación de esos muy pequeños países la mayoría no tienen obligación tributaria, tienen muy, tienen muy poca obligación tributaria, tienen la garantía del secreto bancario, eh, la garantía de que nadie puede conocer de quién, es el, de quién son los depósitos, de quién es la compañía, de quién es la compañía, cuál es el monto de los depósitos y cuál es el origen de esos fondos. Pudiéramos decir que los que se instalan en los paraísos fiscales, bueno, pudieran estar saliendo, huyendo del infierno fiscal porque pagar impuestos no es bueno. Pero es el único medio de que cuentan los estados para lograr el desarrollo económico y social, para garantizar un sistema de salud, para crear condiciones de vida para todos los ciudadanos de un territorio. Entonces, por ejemplo, Shakira, tiene dinero ganado honradamente y lo tiene en un paraíso fiscal. Shakira no quiere pagarle impuestos al Estado colombiano porque Shakira no tiene ese compromiso social con su país y prefiere proteger sus dinero en una de estas islas, pequeñita la mayoría, que son paraísos fiscal. Entonces, la ventaja de colocarse. Ahí está, miren. Eh... Vamos a dejarlo terminar a Frank, que, que está interesantísimo lo que él está planteando. Fiscal. Entonces, la ventaja de colocarse en una empresa offshore, en un paraíso fiscal, es evadir los impuestos de su país. No pagar impuestos en el país que le ofrece la facilidad para la constitución de la empresa o de la compañía que se hace en 24 horas que nadie tiene acceso a sus informaciones que no necesitan tener consejo de administración ni celebrar asamblea no tienen que llevar contabilidad no tienen que tener empleados pero se rigen por la ley o las leyes miren yo quise consultar a un economista experimentado para que él me explicara y le explicara al pueblo, porque si lo decía yo, a mí no me iban a creer, porque la gente de una vez se va, ah, no, es, es oposición. Entonces, hay que ir a la fuente, hay que hablar con los que saben para que la gente escuche y usted saca sus conclusiones. Yo no le voy a intentar convencer a usted de nada, yo le planteé mi argumento, pero no solamente es Fran Tejada, que es economista, vamos a escuchar lo que dice el Papa, nos vamos a dejar papá de último. Vamos a escuchar a Horacio, que es de Alianza País, un diputado de Alianza País. ¿Qué dice? Bueno, yo creo que el gobierno está en un momento incómodo y difícil para hablar de reforma fiscal. En un momento en el que se ha hecho pública a nivel internacional la noticia de que el propio jefe de Estado eh, tiene parte de su patrimonio en paraísos fiscales. ¿Para qué se lleva...? Eh, ...el patrimonio fuera del país y se colocan en, para, en paraísos fiscales. Es, o sea, eso se hace para eludir impuestos, el pago de impuestos. Entonces, cuando uno ve que quienes han logrado acumular grandes capitales... Eh, ...llevan su patrimonio fuera del país para dejar de pagar su cuota, su aporte al fisco... Eh, ...como una manera de así contribuir a que el Estado pueda financiarse y así solventar... ...todos los gastos públicos y ofrecer servicios públicos de calidad... ¿Cómo tú le pides a la gente que vive de un salario que tiene contado para llegar a final de mes, que no logra acumular grandes capitales, que se tiene que sacrificar más? Entonces yo creo que en este momento el gobierno está en una situación muy incómoda para poder hablar sobre ese tema y tiene que ofrecerle mayores explicaciones al país, porque las que ha ofrecido hasta ahora no son suficientes. Bien, vamos a escuchar ahora al Papa Francisco, que es argentino, pero que es jesuísta, esos eso jesuitas eh, leen muchísimo y son muy informados. Eh, y este, este papa que no es tan religioso, diría yo, ¿verdad? Pues un tipo que tiene, que ha asumido posición incluso en contra de la, de, de la tradición de la propia iglesia. Vamos a escucharlo. Invertir en el bien común, no esconder la plata en los paraísos fiscales. Invertir. La inversión es dar vida, es crear, es creativa. Saber invertir, no esconder. Uno esconde cuando no tiene la conciencia limpia. Cuando escondemos es porque algo está funcionando mal. Claridad, transparencia y producción. Invertir. ¿Ha sido muy duro el planteamiento? ¿Necesita algún tipo de explicación? Yo he aprendido, ¿verdad? Con Beitelman, eh, estos chilenos, que lo que está evidente no se le explica al juez. Y por tanto, no creo que sea necesario que yo dé más explicaciones de lo que es un paraíso fiscal. Creo que no es necesario decir para qué se crearon los paraísos fiscales. Pero creo que tampoco es necesario decir para qué... Los ricos, los narcotraficantes y, y los multimillonarios se llevan el dinero a paraísos fiscales. Yo creo que no es necesario explicárselo al pueblo porque lo han escuchado de diferentes expertos, ¿verdad? Lo escucharon de, de un experto como Fran Tejada, lo escucharon de un diputado de Alianza País que ni siquiera es de, ¿verdad? Ni del PRM, ni del PLD, ni del PRD. De Alianza País, un muchacho muy joven y además lo escucharon del Papa. Eso es lo que pasa, no solamente con Luis Abinader, sino con todos los ricos que se llevan el dinero de su pueblo, se hacen, eh, ¿verdad?, producen la riqueza aquí y se la llevan a otro país para no pagar impuestos. Pero entonces le exigen a usted que se comporte de acuerdo a las circunstancia, que se comporte, que sea honesto. Le dicen ellos a usted, que, se, que usted que sea honesto, que usted debe comportarse bien, que debe cumplir la ley, cuando ellos no se comportan como tal. Qué pena, qué pena. Que el presidente Luis Abinader esté hablando de una reforma fiscal cuando él mismo y mucha de su gente se llevan el dinero que producen aquí para otro país para no pagar impuestos y para no, para no generar empleos en la nación en la que ellos están. ¿Cómo le pedimos entonces a una gente, a un inversionista que está en otro país que venga a invertir en el país cuando ni siquiera ellos creen en su país? Le dejo eso de tarea. Muchísimas gracias.